Thank you. very long time and it's gonna to be top notch hey bienvenidos a este nuevo directo aquí Andrés 909 en un en el primer directo de roblox como pueden ver ahora estoy con don pero vení para acá aquí a la plataforma negra con una prima, que es Lucy Gacha, el nombre del juego. Como pueden ver, este es el mapa que viene siendo de Parkour. Así sin nada más que decir, empecemos. ¿Quién va primero? Yo. Vale. Pero tenés que venir, porque si no te voy a caer que... ¡Ay, ya me caí! ¿Dónde? ¿Cómo que ya te caíste? Ya me caí. Sí, ya te mire. Ya me caí aquí. Cabrón. Mira, lo que tenemos que hacer básicamente es. Este. Eh, esto, eh, eh, hacer esto. El... Que, lo que tenemos que hacer es ver quien llega primero hasta el final. El final es muy largo. Ah, me gusta. Y quien llegue de último. Quien De último, cumplirá con castigo. En el próximo. En el próximo o oh, tal vez en este directo. ¿Tengo ¡Qué miedo? Me mato, qué me mato! ¡No! Ya <risa> <risa> tengo un un secreto que vos no sabes sí, sí. y ahí viene la segunda etapa me vuelvo a matar es que porque Dios porque yo voy, voy grabando voy a grabar mi pantalla para tú. bueno lo grabas me lo mandas y para eh, luego editar sí o sino, está, no lo no sí. sé a youtube y luego lo ya lo dejé tirado y ya está Está tirar uh, casi me caigo. Esto parece más que todo como un parkour de Minecraft. Uy, me que me caigo. caigo. Que me mato. No, me digas. voy estoy a hacer yo. la técnica Pasando el y me mato. Con nivel con, ¿Por qué? Con éxito. Porque Segundo nivel pasado. Yo. Los... A ver, ahora sí. A ver, a ver, que ya te, te ver, ah, sí. a, ah, a ver, a ver, a ver. A ver, a a ver, a ver. A ver, a ver, yo, yo, yo tiempo... no. es que no, ver, a del, del Roblox yo, yo llevo a ver, a jugando Roblox. ver, a ver, a esta es mi cuenta primaria, la secundaria la tengo por aquí. Ah, Parkour Minecraft. Solo, me, solo voy a imaginar que, me, que es un Parkour, pero del Minecraft. Exacto. Solo que para... Es más fácil porque mono solo flecha aquí, es como WS. no, no. Es que me caigo por entre... Salto y me, me caigo. caigo por la rendija. Salto y me caigo ahí nomás es que tenés que hacerlo lo más cerca posible de del ser. De, Clarísimo. De... Ya voy por la tablita, voy por el nivel más imposible para A mí. A ver. Porque pierdo. Yo yo estuve intentando jugar. Hace una hace una semana y Andrés casi me, me mato. Me Mi pero por qué mientras vos por allá yo ya voy por ya no sé por qué me vuelvo a, a ver por acá acá allá te estoy viendo miren. acá Ella acá andre mira aquí estoy aquí estoy aquí estoy, estoy brincando hacia el otro lado mira hacia sí, el otro lado ah, no. ahora ahora posiblemente me vaya a morir un uh, no, ¡Muerta! muerta se me quedó pegada la S. Se me había quedado la S pegada. Es que, es que, pa, es que para poder ver cuando de verdad va a caer, solo tenía que usar las flechas direccionales de subir y bajar y esas cosas. Ya perdí para poder ver, este, para poder mover la cama. Es que yo utilizo el WASD porque es rollo Minecraft. Sí, yo también uso ese. Pero, y, o, o sea, sea le doy para saltar y no salta. Fantástico con el espacio, sabía. ¿verdad? Por eso le di al space para saltar y no saltó. O sea, ahora, va, que no, ahora que no quiero girar, esto gira. estás tocando las teclas por accidente, señor. casi, casi, casi. Por fin. Mm. Y aquí todo recto hasta el amanecer. ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira! Ya Sí, ¡Mira! Eh, decir ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Señora, te, casi te alcanzo, mírame. ¿Dónde está? ¿No está? Bueno, esto el zoom a tope para poder ver bien. El zoom se hace con el mouse. O con la flea, sí, con el mouse. Alineado... Al Lo que sí he estado ahí pensando es en grabar algo de GTA. No sé si estás de acuerdo, o de acuerdo. No sé sea, cómo. Con grabar. Dios. ¿qué más más? ¿Cómo? Andrés, porque no hablas y perdí. ¿Entendés? No, ¿por qué no querés no querés grabar algo de, el, de GTA? ¡Y me va! Voy a poner a. ver aquí, a ver. Estoy. ¿De ¿Qué pasa sí. si te digo de que Que no estoy en directo? Porque no pude, sino que estoy grabando pantalla. ¿Cómo? Ok, está bien. Ay no, ya me pasa. Mejor a mí, esto solo lo digo. Sí. O lo, o lo programo como estreno. ¡Ostras! Fin no sé cuánto... Sigue pisando los talones y casi se mata. Bueno, más bien dicho se mató. Va detrás de vos, así que tenés cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Ay, ¡Me mato! ¿Por qué me sigo moviendo? Va a tener que editar esta parte porque me sirve 15 veces. Entonces, pero también ya o sea, vas a tener que editar la parte. ¿En que sí, silencio sí, para sí, poder yo editar. Edito. yo siempre edito las cosas. Te preguntarás cómo puedo ir tan lento, ¿verdad? ¿Por qué? Es que si uno va lento, se lo pasa. No, no, me acabo de tirar mi mendija. Sí. Me faltaba un solo salto para... Me dos saltos para poder decir. Estoy el... yo, volviendo Y esto lo vas a subir en tu canal después. Probablemente, pero no hice introducción, así que no. Es que, a ver. Se podría grabar la introducción, pero que grabar la introducción. Bueno, voy invitar a alguien, a ver. No, no a nada, de ver, de que... es está hay que irme a un castigo. Pero. Ya me voy a pasar esto. Ah, ahí le dije. ¡Que me mato! ¡Que me mato! Y aquí que si no toca estos cositos está muerto, sí. Pero la opción. Sí. Mira, voy a jugar. ¿eh? Va a tocarlo primero. No, ya lo hice. Me acabo de movir seguramente. Sí, pero no sé por qué spawnían solo. No sé por qué habían esponjado solo los pies. No lo toqué y muero. No <risa> lo Técnica Que me mató ¿Ah? O sea, no toco nada y me muero Y yo aquí estoy escuchando Perfect World de Twice Reiniciar personaje Claramente están aquí se acaba de quedar como eh, uh -huh. ¿Qué pasó? Como, eh, así se acaba de quedar porque morí re Cuando acababa de Spawnear mataron. Irene, ¿cómo te pasaste esto? Haciendo es lo más fuerte. Pero me la puedo jugar así, ¿verdad? No, no puedo volar. Aquí ves Ya sé. Sí. pero puedo tirar a otro, ¿verdad? Llévame, me llevan, me dan raya Irene. No, pinche. Adiós. Y le pasó por encima. Andres, Andrés, ya estoy subiendo, es el más difícil de todos. ¿Qué te apareció? Saltando y me muero, o sea. Ya te, me caí por baú, y <ríe> Ya no me mundo. caí entre en una nada. Y el Tudus, no, sé, no sé cuánto también se cayó. Y pero el colmo es que unión no es aquí en el bloque este, en eso el El dice? Aquí son muchos checkpoints. Pero hay personas que se toman la libertad de que de, sí... De, de, de, de... Ay, me acabo de tirar. De que ah, bueno, sí, este... Que se toman la libertad. O sea, no... Sea, un... ¿Dónde estás? Que no te veo. De por ¿El lo Rosado. Ah, el, el parkour es de escaleras como el de Minecraft. ¡Oh, ostras! Se acaba de caer Aquí alguien desde pegado. arriba, desde la escalera de espir, desde donde no, está, no se, cayó, se tiró de colores, se tiró. desde ahí se sí, le acaba sí. de caer alguien. Lo tengo grabado. Lo gra... es que No se, se caen, se tienen que tirar. Ya a ver. Se acaba de caer. No. No lo toqué, no lo toqué. Miren, ahí está. Así la prueba de que no toqué y muero. que, muero, que muero. ¡No! Que se... oh, oh. <muchas> <coughs> o sea... Ah, pero <tose> puedo aprovechar que el escudo eh, yo, yo pensaba que el escudo este te podía permitir pasar entre estos pocitos o pues, sea, ¿Sí? atravesarlo ¿Sí? ¿Sí? a ver, voy a ver si me la puedo sigo ¿Sí? cayendo en el mismo lugar por eso no sí, lo gusta Oh. Va a tener una grabación. Eh. Casi, muero, casi muero puede hacer tp aquí o no mm, okay, bueno. no acaba de cambiar la, la resolución de windows así que tengo que o sea va a tener dos partes Va a tener que unirla porque ah entonces se, es como Minecraft esto solo que no me acuerdo cuál es. barra gel en serio Pensé que... Ah. No, no, no. Barra mute. Barra mute. ¿Cómo es esto? Uh, este. Vale, me dejo de, de, de tonterías con lo de los comandos de Yo creo que vamos a tener que hacer un quick time hay... ¿Sabes qué? Aquí voy a meter o... la cámara rápida, espera Sí, aquí vamos a meter la cámara rápida Al mío cortarlo porque ya me vieron caer y morir y cortarlo en el momento en que salto, porque hay un momento donde casi quedó ¡Ostras! Que me de un bíbaro. este puede hablar porque lo voy a mutear lo Irene necesita meter... miren necesito ayuda a no sé no. atreves a venir nada ¿Qué dijiste no sé si ¿Sí? te atreves a venir a dónde? ¿De dónde a dónde más? a dónde? a sí no era me, me muero y vuelvo a ir esa fiesta. O sea, salto y muero. Ay. ¡Gracias! Esto Pero me por hablar. Espera, si quiero una galleta, quiero decir galleta. ¿Qué decís sobre galleta? ¿Sí? Ni lo toqué, el coso este y me muero. En serio, me caigo en la vuelta. Toma cuatrocientos mil millón. Toma cuatrocientos. Toma 5 millones. No. Sé ahí. Toma Hago el checkpoint ahí. Ostras No Pero si sí hice el checkpoint Logré hacer el checkpoint Antes de morir Hombre. Seguís ahí ¿Qué decís? Te tenés que ir, o vas a seguir. No, no se pueden ver los participantes, qué mal. Bueno, ahí ya está. En serio, en serio me caigo por ahí. ¿Sí? otro juego <risa> bueno dejemos ya de tonterías aquí pongo adiós adiós me voy de aquí vos sos loco vos no te diciendo. así no? que tu una no voy a hacerlo pero le damos a ver quién es esta y no sé cuánto ya, yeah, entonces, hagamos eh, algo, pues. Ya salí. Mm. Carlito está conectado. Bien. Mi primo. Ya sé, juguemos. Sí. Escape the dentist. No, mal tal. Estamos sí haciendo ayer me... el que te voy ganando. Ah, mal, me mol. No sé cuánto. Bueno, ya, ya estoy dentro. Mm. Bueno, estoy dentro. Ya estoy dentro. Para tengo un tengo. que Voy por el quinto piso. ¿Cómo que por el quinto piso? Ah, de por sí, para los que preguntan de esto, ayer estuve jugando detrás de cámaras para ver cómo era y a ver si graba, por eso estuve de acuerdo cuando dijo la señora Lucy la, que si jugábamos esto. ¿Sí? A ver, algo okay. de a... que en la vida real no se puede hacer, que es subir las escaleras, pero sí. en sentido contrario. Sí se puede. Pero en la vida real no, solo en Roblox. Sí, no, no, no, no, no. Bueno, pues, ya. Yeah. Entonces, yo no? Entonces. ¿Qué es que tengo que más ¿Beauty o Electronics? Electronics. Es muy si, Porque me dijeron que no necesito este, o sea, ellos me te dan recomendaciones. ¿Cuáles cuál es este, cuál deberían de comprar y cuáles no para comprar? para que no se vuelvan sí, tristes sí. ¿Sí? tus consumers, tus, tus clientes. Se me queda la palabra ahí en la lengua. Entonces, para que no se pongan sí. tristes. Sí. Sí. Entonces sí, se igual, preguntan por qué. Estoy de ¿Ah? ¿No? ¿Dónde está la gracias. Sí. ¿Sí? sí. sí. sí. sí. sí. sí. Bueno, aquí en el supermercado, ya lo tengo casi tarde. No, me hace falta money para terminar el supermercado. Ahí no tengo ¿En qué piso va? En el segundo que de ayer. Segundo. o ah, sí, tercero. Pero, ¿qué le pasó a tu edificio que está en el primer? ¿Tenés estacionamiento afuera? Sí. ¿Y eso en qué piso se obtiene? Pues en el tercero. O pues en el cuarto. No me acuerdo. No, no, no, no, no, no. y agarramos los 18 de acá y el la sensora de aquí hay momentos donde tenés que agarrar los dedos y lo a así que el eric perdió el eric dejó su trabajo el eric perdió su trabajo me agarra agarrar los manos de dejé el eric el eric quiere que el hago y sí, el trabajo hombre. andrés sabes qué creo Ah, ya te vi tu edificio. Qué linda esto te va a tener. Pero, o sea, yo estoy justo... O sea, el edificio que tenés al lado, que está desapareciendo. ¿tú? O sí, sea, igual, sí. ayer, ayer... Ayer estaba enfrente. El... En o, o sea, vivo. ahorita tenés un edificio al lado del edificio. edificio que... ¿Y desde aquí en el edificio de enfrente, entonces? Yo qué sé. ¿Y cómo es tenés cuatro mi piso... millones? Dólares. Uh -huh. Rápido, o sea, se la spa de lodo. Parece que no sé me podía subir al Qué rico. Lodo, no Qué rico un spa de lodo. A ver, igual, no padre, niño, no, nada, me voy a ver Porque siento que su palo. Y que la gente pueda empezar a ver. Sí. La gente viene y el o sea, mal el que, es más lejos, Tanto ah, Hay momentos donde llegué a tener 200 millones de dólares. ¿Pero es que se ha sí, yo... ¿Qué decís? Va en segundo lugar. Yo sé, va en segundo pueblo. Pero es que seguramente va por el Y soy yo que soy Ajá. por él el quien por el, por el piso número. Yo que sé, cuando ya es muy divertido. Pero me encanta tenerlo. Ahorita okay. yo tengo mi primera visita Te primer voy a, ir a visitar este. para que la gente te conozca. No hiciste introducción. No importa, oye, la puedes hacer después. Por no, no hiciste introducción. Vos no hiciste introducción. Yo hice... Yo hice intro. Además, cuando no sé lo edito también le meto una pre intro. A ver, ¿me puedo llevar un carro de los que tenés en tu edificio? No puedo. Y este, y este no eh, cartel que está aquí. Ahorita está muy super. André pues no has visto un super de este es ¿Pero Dios. puedo entrar o no? Sí puede. A menos que esté en el chinche ah. de los gláceres. Ahí sí nos apoderamos. ¿Y cómo está eso de encendido Pero, o apagado? Ah, está, está, Mark. ¿Qué está ¿Qué? Mark. ¿Cómo se habla con Mark? Mi Mark se llama. Entra a pasar toda la puerta. ¿A dónde es? ¿A dónde? Ah, oh, espérate que ahorita sí. me den más plata, Aurecia. Es, que, es que normalmente no me giro toda la vuelta. Los clientes felices el... me dan dinero. ¿Y dónde está, señora ¿Sí? E. Hey, Grené? En el quinto piso. ¿En el último? Quinto, en el último piso al final. Ahorita va a ver cómo se ve en el piso. Ahorita, ¿qué? Ahorita, a ver. ¿En qué parte Habita, ver, del quinto piso? En el súper. ¿El que se acaba de abrir? Sí. Ajá. Pero si aquí tiene un parque. No, está está en, el, está en el tercer piso. Ahorita voy a comprar la escalera. Sí, está como facilita. Te voy a leer hey, lo que dice, porque... Hola. Mira, hola. Te voy a leer hola. lo que dice mi periódico. Hey, Ahorita hey. que me llega el periódico, dice... Este, progreso, nivel 6 de 8. Ni un solo negocio. Este, este, ¿Y por qué no puedo activarte, a vos o no te puedo agarrar, Moni? Me voy, ya, ya, ya vine aquí. Voy a ir saltando por Pero, todo estos de acá. Dice, Robloxian Report, progreso nivel 6 de 8. Yo solo veo que tiene eso. Es la gran comunidad Robloxian. Después de todo, que no hay un centro comercial Robloxia que tenga en el nivel local, que es nuestro periódico, han sido empleados a un solo escritor y otro empleado, cuyo trabajo es el de la empresa. ¿Por qué vos tenés una fuente? Los clientes se sienten contentos sobre el centro comercial y hasta ahora no salió. Estaría... Dijo mi amigo y que tomó el centro comercial. Y ¿Y ¿Con quién está hablando? a quedarme aquí para siempre. Ah, Estoy leyendo muy periódico. El periódico que te mandan cuando subís de nivel. Ah, eso. ¿Y cómo se hace para activar los láseres? Dándole clic en el botón rojo. Entonces, si yo lo activo, cuando pase entre, no va a poder entrar. Sí, eh, me Bueno, no voy a poder entrar, pero no es como que necesite entrar en estos momentos. Yo ahorita voy a ver cuántos monedas hay en el banco. Voy a, necesito hacer un retiro. A ver, señor, que le abro la puerta. Ya, voy a salir. 22 ella dice pero del tercer piso sí va a haber yo no ver yo yo no y esta gente que no gasta para mantenerse ahí en ese nivel, ya a ver cómo no tardó. Estudiéramos este general y de Bien. la gente necesita más candela en todos sus vidas porque necesita también me voy a llamar a suscribirme. Tengo 39, 3 plantas. Tres plantas y no te voy a decir cuánto de demonios. Porque vos lo puedes ver. Pero si quieren hacer el premio en otro lado, si pueden Ahorita deberíamos de hablar porque eso no es como que lo no puede hacer muy corto. Esto. Oh, Uy. Se me bulle. hoy ya había dicho yo, perdón. Ahora, aló. A dar? Ya, ahora sí? Ahí está sí, Al se ¿Cómo se llega? ¿quién es 12 Juan? Juan Yo. él en porque <tose> está... No sé si No sé si Pero no es Señora, que ya te alcanzo pronto. No, ¿por qué no va? Voy en segundo. Ah, no, es que lo tengo en lo no. último los no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mira. Sí. Ya tengo la fuente. Sí. La Dice Smoothie Spawn. Beauty store. Uy, me quedo atrapada, me quedo atrapado. que te, te atrapada Me quedo atrapado. Ahora me a ver de esta. No, no pero no la persona que no. Mi madre se llama Blacky. Se dice... Alández, ¿qué juega 10 años? ¿Qué? ¿Qué tarda 10 años? No, estoy preguntándome porque estoy viendo el top de este el que más de tiene. Y pues voy a ir visitar tu mall porque quiero ver cómo vas. Tienes tu este fútbol? ¿dónde estás? La, la pregunta correcta ¿Sí? es que ¿dónde estás vos? Yo estoy en el... Tienda no le No, no. ¿Vos no. en qué piso estás? El segundo, dijiste. No, ya voy a bajar el primero. está en el primero. Ya? ¿Dónde miráis? De sí. reto que salgas No, gracias Entonces, ¿qué vas a hacer con el dinero que tenés? ¿Cómo puedes salir sin morir? Sin morir? Tenés que estar Ah, acabas de morir Acabas de morir, señora uh -huh. yo tengo que terminar aquí. de Mira, ¿cuántos tengo? ¿De qué? Ostras. Ah, bueno, yo ya voy al cuarto piso, creo. Sí, por la que escalera. La escalera. Yo ya estoy por el séptimo piso. progreso, no sé. Nivel 3 de 4. Dueño de negocios, no sé cuánto no sé cuándo, Toma. No. Está hablando, ¿cómo dejaste estirado a todo el mundo? Ay, estoy en el de los más aburridos. En el nivel 7 estaba tocando uno de los más aburridos. ¿Por, la, ¿Por qué nivel vas? Por el 7. Te mandan el periódico cuando ya tenés completos el sexto el, el, el, el, el nivel y después y mientras de completas del otro, puedo disfrutar de como, de tu ganancia o sea, cuando ya ganas, ¡Ay! no estoy grabando no estaba grabando no, ¿Ah? no. no es que He no. sí, me reí este video, el corazón. Este, ah, la Un sí. gran salto de tiempo en el No eran tan saldo pero tiempo. No tiempo. Me salió y... ...y con qué está grabando eh, la última? Un año. Está No, o sea, me refiero a que con qué está grabando la pantalla. A tener los Robles. Roblox eh. Pero si ese no tiene para audio. No me importa. Perdón. Van a ver cómo voy a escribir cómo te voy a. ¿Cómo? Yo en cuarto. Ah, no importa. Yo dice que tengo nivel 7 de otro, está el a la vida cuando el pájaro, para el el puedo el ya He logrado los los los el logrado sí, pues la que las cosas lo lamento, no las he ido. Yo creo que ya va a llegar a la casa. ¿A dónde? Ahí le puedo. Después, en el espacio. Que me, que me tratan de rebasar Y yo solo le vuelvo a dar Me está intentando rebasar es, es. Mm, Pero si miraras cuánto tengo Son yo. Una, pequeña, una pequeña Eso no tiene nada que ver Es una pequeña gran diferencia Una pequeña gran diferencia No, sí, no he necesitado morir Y por lo mismo, el mundo river. Yo el tenía madera o aluminio que bajo Troya ha completado el suelo 8 de su muerte Hasta ahorita te llegó la notificación a medio pero es que estaba en el paso de lo de la de las personas en mm. el por lo no, menos a mí me llegan primero las notificaciones que de... bueno, me pueden pero poder de abajo sí. ¿Cómo va? no, me quedé castrada no es que si quiere gastar es que tenés que hacerlo si no aporta público y ahora que no está o sea que los clientes son felices y no saben por eso deberían de estar más estable Vaya, lo bueno, voy a llorar porque no, sé. no sé que estoy. Voy a hacer no. Dice, un doctor Paso bien. dinero. Tengo que hacerlo rápido porque se me va a perder. O sea, no gano nada. Y luego... ¡Segundo top, niña! ¡Segundo top! No, nope, este es el primero, el segundo. No, y yo, sexto, top sí. dos. En el segundo pueblo, nope. no en el tercero. Vos estás en el tercer pueblo. y vos, ¿En el segundo? No, nope, vos estás en el cuarto y yo estoy en el tercero. Pero ahorita lo voy a agarrar a Barclay Bye, tengo dos, sí. Ay, tan feliz, ya, gracias a Dios. Tan felices. No estoy tocando nada, no estoy tocando nada. Y esto está saltando. Lo think. el store. ¿Y vos hasta qué hora vas a jugar? Hasta la hora que no me canse de jugar. O sea, me encantaría que ya. Irene, ya. ya, ya, ya. Esto lo podemos, esto lo puedo subir, lo probar a, lo hago tipo estreno. O sea, cuando esté editando voy a borrar esta parte. Esto lo puedo esto después uh -huh. lo puedo editar y lo puedo programar a rollo para que parezca que en directo ¿Cómo así rollo el domingo te enseño el lunes el De por, no por sí, que no. sabes de Guillermo. Revisas si ¿Sí están no. conectado en Discord. Porque si yo lo hago, me corta el directo. 34 millones de que de suscriptores no 40, 69 millones de, de dólares aquí tengo la play 5, no la quieres venir a traer te la tengo empacadita en tu casa sí ah. Enseñándola. Ya te dije que si salgo de acá se me corta la transmisión. Así que tenés que venir. Me vestió. Ay, miseria, no, no sé en qué. En estos es. momentos de... Aunque. Dijera no se me corte. No, está bien, está bien. Dijera no se me corte la. La chucha. Necesito un mormón. Había alguien en el banco. Había alguien en el banco ah. Uy, no, se me cortó Qué Gracias gracia le estoy dando Ay, Dios, mira que yo me he ido a recoger dinero Aquí anda Guillermo Ah, aquí anda Guillermo Ah, ya sé a qué te referí. Por un momento pensaste que andaba, que estaba conectado, ¿verdad? No, yo dije, ah, ¿será que se conectó? Pero luego te acordaste de que me refería a la skin, <risa> a la skin de él. Ay, odio esto, este es el peor, en el del nivel 7 el peor. Está, está en el tercer pueblo sí, lo sé pero ya va a hacer no me importa el... sí. no es a subir. no no me importa porque estoy ocupando el dinero sí. y no voy a recoger el millón en solo bola. entonces por eso no me importa y mi vivienda entonces no entonces no tengo vida hacerlo Trister. Acabo de traspasar oh. a alguien. Ya, ya tengo hasta aquí. Oh, my lord. la lista de los resultados Mañana hay blog. Acordate. ¿Ah? Sábado, los sábados son de blogs. O sea, mañana sábado hay blogs. Ay, que divertido. Baja la hacer mamá. Baja la bomba. Baja la bomba. Eh, decirle el copyright el copyright. A ver cómo reacciona. Mamá, el copyright. Nos, nos van a dar copyright. edificio número 8. No me arruine, ya entro, ya. Puedo ver Ah, sí, ya entro en el, en el, el correo este. Lucy. A mí no me ha entrado. Lúcio, un bajo gacha. Ha completado el nivel 8 de su su no, Sí, no pero mí no subir me llegó la escalera a y es porque ya había subido. <risa> no. O sea, se había quedado pegado el personaje. Mira, ahorita lo voy a dejar subir el de pase. Elena de Troya, ¿ves? Sobrepasé aquí en o sea, ¿Cómo, ¿Cómo morí? morí? ¿Cómo morí? ¿Qué demonios? ¡No! Y no, fuera del mal. ¿Cómo puedo entrar sí, ahora? en Mi propio mole Puedo entrar, si a vos no te va a hacer nada. Ah, con, lo, eh, con el escudo puedo entrar. Andrés, no te va a hacer nada porque soy vos. Pero si voy yo con el escudo puesto. ¿Qué sucede? ¿Me, ¿No me deja entrar? O, sea, ¿O me mata? O sea, siempre, siempre te va a dejar entrar porque soy el dueño. De mi, no, me de refiero a el tuyo. ¿En el niño? ¿Tiene la hecho activada? No sé. Yo creo que sí. Mira, revisar. Sí, la tiene activada, uh -huh. desde aquí la veo. Va a ir a revisar de todos modos, ¿verdad? ¿Sí? Cuidado que se cae el primer piso. ¿Por qué sí? Porque acabo de ver que acaba de echar polvo. Pero si yo no fui, es el de la primera Espérate, ahorita acaba de tener su grabación porque está hablando no, estamos grabando un en montón ¿no? entonces como cuánto eh. tiempo llevamos grabando ah como cuánto tiempo llevamos grabando como una hora no es que empezamos a las 2 de la tarde dos. hablamos y son un las cuatro y cuarenta y 47. Llevamos, este, y empezamos a grabar como a las 3. O sea, ah, a las 5 eh, empezamos a editar. A las 5. A las 5 ni siquiera hemos terminado de grabar. Aquí te tengo una, una computadora. Venía a traerla. Yo puedo. Ah, sí. Están, tengo los láser activados, perdón. Sí. Ah, te tengo una PC Gamer Aquí, viene a traerla Voy a desactivar los gases No, gracias No creo una PC Gamer De valorada no. En 3607K No En 367K No y Eso es lo que yo Eso es lo que yo gano En media hora Eso es lo que gano yo en, en medio en, en medio segundo, Andrés. Ganó 40. ¿Por qué los de Beauty bajan ¿Qué? bajan? Ella es como. Ella dijo cómo. Ah, de masaje, lo que compré. ¿No te care, no te apetece un masaje? No, gracias, ya puedo ir al mío. Puedo ir al mío, tengo dos masajes. Tengo todo tipo de masajes, tengo masajes. todo masaje. no y masajes. En serio, mamá. Guillermo me anda siguiendo. Está bueno que también siguiera. Ladrón. No, pero ¿será que mañana se conecte Guillermo? No. ¿cuándo se va a conectar Guillermo? Sí. Probablemente se conecte. Sí. Sí. A ver, quiero ver cómo un... se... aquí hay un sujeto que está haciéndole masaje Espera, qué? acaba de venir vino Guillermo va por un masaje vino Guillermo a por un masaje vení vení a ver esto no gracias este es el más caro que he visto en toda mi vida un motel un motel un hotel, hotel, no motel un motel Hey, Irene que te lleva en la delantera. Le vale el ya. ya viste Yo a tu lado tienda. el madre edificio que te unió ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos pisos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uh, me lleva apenas un piso, no me digas. Pero pronto va a ser el piso 11. Porque yo ya estoy terminando el piso 9. Así es, te estoy explicando. No sé qué me hace falta aquí, porque ya está todo. Ah, sí, cierto. Falta esto de acá. Este. No ha salido ningún anuncio de que alguien ha su otro piso. Creo que Elena de Troya es la que tenía la el ¿Qué la qué cosa? O sea, vino alguien, o sea, anda alguien grabando. Okay, sí. Listo. Sí. Cinco millones de listas, ahorita compro el piso. Mira, ay, va, ay, a ver ay, cómo voy a dejar sobrepasada el de la Mira, déjalo pasar, deja que te manden al último pueblo, o al cuarto pueblo. Fíjate. <risa> gastaste hasta que llegue al cuarto pueblo. Y luego de un solo vuelve a subir a ver cómo reaccionan. Quiero ver qué dicen. No, no han escrito nada, solo yo que he escrito. Dicen, bueno, no, a mí me que llegaron, que dice, que los clientes del centro de han empezado a experimentar, pero tuvo Ahora empezó a llevar al aire de, personas, que me de eh, y, ejemplo, los, los clientes ahora tienen sí contestos sobre con el contexto de con las salas. Como, eh, un usuario dijo, me divertí mucho, otro dijo, eh, <tose> Un, Lambo? ¿Un Rambo? Lamborghini, Rambos. ¿Un Lambo o un Dejen en los comentarios qué tipo de carro o coche creen que es este. Luego les paso una foto por el Instagram de este coche. O este carro, no sé cómo le dicen en su país del automóvil, coche ponle móvil al motor ¿te imaginas que eso haya tenido que esta canción tenga derechos de autor y me acaba de meter el copyright por haber dicho ponle móvil al motor Rambo copyright oh yes cuando, eh, to to por no, favor. yo no tengo copyright, con Paint the Town no tengo copyright, okay. Paint the Town yes. es una canción segura. Yes. We gonna paint, the no, town. paint the Town. Paint the town. Irene, puede ser que vos no tengas el copyright con él, pero puede ser que yo sí. Que, yo subí un video de exactamente esa canción sonando y no me han matado el copyright, nada. Tengo, o sea, gano ahora, estoy ganando. ¡Te salto! ¡Ay, que le costó el O el bicho, el bichito este. ¡Crota, yes. oh, vale, oh, no o no. en la se me la Acabo voy a hacer la captura de pantalla que es la que se dice en Instagram, para tu... De por si sí me pueden seguir en Instagram, para tu Artes miniatura. Y, mayúscula. y si no, no lo entendieron, se los dejaré por pantalla y en la primera o segunda, Entonces, no... En las primeras líneas de la descripción y que acaba de suceder. Ah, qué! Oh, sí. Solo decir descripción Irene, en la Irene, descripción, Irene, en las primeras líneas de la descripción. Eh, Irene, vuelva a ver hacia afuera, señora. Me parece locura. A qué veo. En el edificio más minúsculo de todo el mundo. Señora, mire para acá afuera. Aquí ya hemos visitado. En serio. Dice, locate in the car hombre, yeah. ahí está el Qué no no sé. Este edificio. ¿Me voy, es más, voy a crear el, sí, el elevador. Voy para abajo we need to the You don't have enough money to purchase this. I got to purchase. No need for No eh, Irene, venga para acá ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Pisa, ya acabaste Con tu BTS Elena de Troya Sí, ya acabé Sospechosa Sospechosa eh, ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Voy a tener... Oh, ok, André, este es mi momento, este es mi momento de brillar. Este es mi momento de brillar. ¿Qué rayos pasa? a Le <risa> vas a cambiar el color, ¿verdad? No. ¿Dónde estás? Army, espérate que no me está ahí, ya. Irene, que casi te <risa> lleva en la delantera. No importa, Army. Me invitar a Elena de Troya que es mi amiga porque me gusta mucho enviar solicitud claramente of course ta ta ta ta Elena de ta ta ta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 de parte del la ciudad, porque eso es lo único que puedo hacer, o sea, me voy a ir a ver si no puedo con la BTS. Bueno, de todos modos, va a quedar de fondo de aquí. BTS, it's the thought of you being, of being young. What the freak? Oh, come on. Elena metro el Troya, quiero ver si se va a venir Y dice, what? BTS, it's... Permission tu dance. Vos no, no, no andés leyendo las canciones, son más raras. Espera, ¿qué? Estoy en directo. Venid a mi ¿Estás loco? Venid Estás loco Venid no, no, y sí, yo me está el... la, la, la, la, la. Esta... Guillermo oh. estaría aquí y estuviera cantando Permission en tu no me gusta estar con vos no me gusta estar con vos, prefiero estar con Guillermo Guillermo está perfecto con nosotros, Vale. Uy dice clas, gracias en que la cagó. ¿Y cómo? ¿Por qué? Si queréis salir en el directo. Acabé en tener primero que sal na na na na na, na. Los la los la. Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, para que vengan. Vengan. y no Eh... En... ¡Yo soy yo, yo peluche! Ah... Ah... de A ver... A ver... A ver... A O sea... No sabía que tenía la prima como una bebé Eh... deja Esto solo algo... Algo... Algo... Algo... Esto es algo que... Algo... ¿Cómo estás para verte? Jeje... ¿Cómo estás para verte? A ver. Eh, a ver, voy eh, a poder escribir. Eh, y -t como voy a terminar que te el buceo cuando termines 900... este. El... Dice pizza, no voy Es en el otro disco. Pero y yo sé demasiado. En... Oh, cool. Yo sé que les gusta, que no les gusta que le digan que están todos se ¿En qué piso está? Ay, en el 5. Es decirle Pero eso lo es encontré. bien eh, Ay, No, Sí, sí. sí, sí. no, eh, Siento Siento pena. De ti, no de mí, de ti. ¿Cómo es? Sí, tengo pena. ¿De qué? ¿De qué? Aquí está, Ana ¿no? A ver, de foto les voy a poner. No, no, no, no, no. Aquí no está la blanca Ah, bueno si sí, quieren fotos bueno, yo no quiero foto yo no estoy salir en una miniatura estoy tranquila siendo La ganándote voy a comprar hacer un juego de game No se que... hagas la Eh, ¿qué? Me está ¿Cómo es ah. ah, le está hablando al otro vale. O sea Eh, ¿qué? Se están Viste. poniendo O sea, no me ¿Qué? 10 de 12 policía En comentario. el Instagram. Mm. Les está gustando, André. Ya voy a terminar por segunda vez, André. El, el taifun este y vos por el, quién sabe qué nivel. Andrés madre, difícil que se acaba de hacer spawn, el que se acaba de spanear junto al tuyo. Uno Ya vale, ahora sí ya. Eh, entonces yo diría que, que lo dejamos por aquí hasta por el día de hoy y mañana continuamos grabando. No. Terminémoslo, o sea, a mí me faltan solo dos, dos pisos. No me es que ya son las 5 y 6. Además, cinco. creo que... No, a ver. Lo sé en parte, o sea, lo grabá y lo tiene en parte, ¿entendés? Es que estoy haciendo una sola grabación. No, me refiero es que lo grabá y lo edita, después grabás la introducción, cuánta pieza queda. O sea, después agarra la misma todo. Irene. Y pues, ya tengo... Ya, ya, Irene, la intro ya la tenía grabada. Yo sé, entonces, agarra esa introducción y, y la sé, o la apaga. Oye, no eso ¿Cuál es la Porsche? Porsches. Ah, que puedo seleccionar cualquiera. Vale, vale, me gusta. De por sí, estoy viendo una serie. Esto no es ninguna patrocinación, ninguna colaboración, sino con nadie o con nada. Pero simplemente... Esto no es ninguna colaboración, sino eh, que le, eh, estoy viendo una serie en A3 Player que se llama Rabia, la maldición del de lejano oeste, que se la voy a dejar en la descripción del video, el enlace para que vayan a verla, se las recomiendo, es buenísimo. Oh my God, tengo una que, qué Así buena. que te la recomiendo, Irene. A eh, vos te voy a mandar el enlace así eh, nomás por el Discord. Podrías dejar el enlace a tu disco, a tu servidor. También hablando de, uh, de por si sí, tocando el tema de Discord, uh, tengo, uh, necesito gente para el servidor de Discord. Se llama que instagram. acabo de crear que no, en la no, 100, en la 100, cuarta 100. línea de la descripción tenemos un el enlace para en el una. instagram es, y en la no, y en no, la no, séptima no. línea de la descripción está el enlace para que se unan al servidor de Facebook yo creo que no se puede decir que vamos a salir del sistema. Vamos a salir del sistema. Irene, ¿cuánto estás ganando por segundo? Uh, 4 millones de cote. 4.3. 4.4, perdón. 10.7. No he agarrado en al saber cuánto tiempo. Tener billones, no mega. Mañana voy a seguir comprando y voy a ir a ver cuánto hay. Pero en cada planta, sí. Hombre. ¿No? Me necesito comprender que el, este chinche de cheque es solo para una planta. O sea. Está ahí todo el mal más alto completo. Que no se te escucha. La chucha del cheque solo sirve para un mal completo. O sea, no es que por piso que vas a tener dinero. Sino que en todo el piso va, es que todo el va a tener la misma carga. Entonces todos los bancos están sincronizados. Si uno llega a cero, todos llegan a cero. Exacto. Y ya me imagino vos bajando a todos los niveles subiendo, dando y subiendo, dándole eléctricas y todo pensando que todo era diferente. Eso debe ser divertido. Estoy en el nivel 5. ¿Y usted? No en el 10. No sé si no ¿Por qué está en el? 10. No está en el 11. Creo que sí está en el 11. No, ya voy a al 11. Ahorita voy a empezar. Ahorita voy a estar. El con el pie, Sí, está en el 11. ¿Por qué está en el 11 y el que está a tu lado tiene el edificio en rojo y verde? Y vos no. Porque puede y porque quiere. ¿Y cómo se hace para cambiar el color del edificio? Cuando está el parque y va a haber una mesa con un montón de herramientas y le van a decir que van a cambiar el color del bueno, edificio. Bueno. Solo aquí. Aquí. Listo, Acá. ahora gano 5.6 millones Tengo el parque Atenas. Ah, no, el gym Ay, ya te voy a decir yo... Ah, no, ¿eh? ¿el parque o como...? André, ¿cuántos pisos tenés? Un... Sí. Sí. Sí no tenes madre difícil de los lados ahorita voy a hacer otro plazo y vamos por el que dice que voy dice que ahorita voy para el y, ahorita voy a el 12 y voy a saber porque voy por el 12 hombre, okay. yo voy perder perder porque yo yo por voy Rechazo. Rechazo. Rechazo. bueno el 10 el 10 no hay plazo así que desde la mañana tengo una carta de trabajo voy a ver voy a, voy a conseguir el, el nuevo programa para directo a hacer un directo, un directo desde en la mañana hasta las 4 de la tarde si no este almuerzo obviamente para esa parte pues, Eh, señora! Ah, sí. ¡Señora! ¿Qué pasó, Andrés? a nivel 5 de 8. Sí. O sea, significa que no sé en qué nivel estoy. Está en el nivel 6. Eh, a claro. Sí, en el 6. De por si sí voy a ir a hacerlo del Sí, no, sí, no, sí. No, no, no. Entonces estoy ganando más dinero ¿no? de que vos estoy ganando como el triple que vos ¿no? estás ganando ahorita. Voy por 10.5 millones por segundo y el segundo va a o sea, el segundo va a de precio, ¿no? el segundo es ¿no? 1.5 de velocidad. Ya, ya tengo un emblema, ¿de qué? No sé. De que llega a partir al, al octavo nivel. Yo lo sé, yo tengo ese emblema, pero no me lo dieron ahorita porque yo ya tengo que ir a Mira el, el edificio nivel, ahora. Mucha pintura, acabo no. de gastar. No. Pintura. ¿Vos sabés que? Ah, el, el edificio amarillo. ¿Sí? ¿Te gusta? Aún. Sí, el mismo morado. ¿Ya le metiste Pero, el color? El mismo morado. ¿Aún no? ¿No le has metido color? Sí, el mismo morado. El original es azul. dice y dónde está comida o general bueno yo ya voy a ver por dentro de unos a las 20 finalizo voy a unir con gusto 20... con gusto ahorita no tardo en terminar hasta las sí. 20 para terminar de grabar. Espérate que se me dejó de grabar. Sí, acá hay un gran espacio, como es okay, nivel 2. a las 5 la y media para, que, para poder tener tiempo que te me diga a las 5 la y 17 5 20 dije si sí, son las 5 y 17 5 17 el... 5 18 por ahí 5 :18, 5 :18. y desde las 2 de la tarde estamos grabando desde las 2 y media por el que te, tuve que almorzar de por sí cuánta gente está aquí en el Revidor. Casi nadie Y de ahí pesa, revivió una vez Y yo no Yo ya reviví una vez Pues si, ¿cómo haces para revivir? Es que tenés que llegar hasta el dos Hasta el dos. Y yo, ya no estoy revisando. Entonces, a ver un... ropa eso. Pero, o sea, mm -hmm. aquí hay más gui. ¿Y cuántas cuentas tiene Guillermo que aparece como 800 millones de veces? Me, casi me deslizo por la barandilla de... Hombre, ahorita va a, verme ¿Qué? Decir. ¿Qué a no, Ahorita va a ver mi Iba a haber un gran transferencia y va Iba a ver cómo voy a tirar de ese edificio. Necesito 2 billones, Billones. Bicho mío. Antes de irnos a una venta. Dice que 1.2.3 billones. Ah, la gente está enojada. ¿Por qué? No sé. ¿Qué no no ah, porque que dice que necesito completar las tiendas existentes, que deje de estar construyendo tiendas de ropa. Sí, pues ya sí. dice. Progreso, nivel 12 de 12, el centro comercial de Lucy Garch, de Lucy Guión Bajo 654, Claro, ha sido declarado un país por la más, la población ha crecido tanto que ya no hay necesidad de limitarse al país donde reside tiene todo. ¿Tiene... Irene, después me puedes mandar lo, lo tuyo. Lo puedes subir en YouTube, uh -huh. lo tuyo. Obviamente, ya ha unido todo. Lo descargo y lo puedo poner en pantalla dividida. Porque sí, esto, esto se pero va a... Bueno, se, se va van a, a ver unos bueno. grandes... Pero en el mío se van a ver unos grandes cortes. Amigo, porque... Unos grandes, trabajo. ¿qué? Corte, o sea, una grandes pausa Voy a ir a traer, voy a traer la a que Claudia mientras se me cargan los 10 billones. Son las 21, señora. Dame cinco minutos que están redes, Voy a ir a traer agua. Uno que pues, se me cargan los billones. Dale. Gracias me tiempo yo te dije que me diera y me diera mucho por tanto que están allí por dónde vas señora estoy hablando Bueno, Elena de Troya A ver, eh, acuérdense de que en el Instagram Estará apareciendo ahorita por pantalla y se va a quedar ahí Como... Se va, lo voy a dejar en pantalla Hasta que termine Esta tienda de acá Que es de electrones o electrónica creo si sí, de electrónica en lo que termina la tienda de electrónica va a estar todo este ese tiempo apareciendo el mi instagram y les recuerdo de que en la descripción tiene los programas que utilizo para editar y también si sí, los programas que utilizo para editar y lo el servidor de Discord y me instagram Entonces bueno A ver dónde está esto no, ahí, ahí ahorita más o menos vieron Ahí pueden ver Eh, dónde es eh, lo de la llamada. Este es el Discord. De por si sí, luego vamos a llamar a alguien por el. ¿Seguís ahí o ya no, señora Eydene? -E pero que pero si sí, ya las dos tiendas están completadas de acá, de acá, para que hey, Irene me sigue escuchando Irene, eh, hey, Irene, tenés problemas con el micrófono, estás muteada. ¿Estás muteada? Bueno, a ver, aquí hacemos esto, aquí, aquí... Mientras Hola. la señora decide de desmutearse. De por sí, te tardaste. Sí. Entonces, ¿ya estás terminando o no? Sí, solo me falta el... El pinche este, el este, mol este. no el mol este el, el, el parking spot. no el parking spot. porque ya terminé todo, solo falta dejarme los dos billones en puro parqueo. Voy a cambiarle el color de... y costumas pero porque ah bueno, helados o sea, qué anda con sueño este que se anda acostando en todos lados ¿Y dónde está tu edificio? ¿Al lado del mío? ¿O no cambian de lugar? No. El mío tiene algo. Tiene color. Bueno, tenemos hasta las y treinta para terminar de... De grabar para continuar mañana. Para continuar mañana. Sí. Mira mi lindo. ¿Dónde? Edificio de colores. Ya va. O sea, no de comprar planta. Vamos ah, no, a comprar piso. Comprar piso y me no voy para ver. Ahorita ando comprando por estos de carro Porque si no me voy a quedar sin tiempo La próxima vez deberíamos de hacer un reto de, de una hora. O sea, de una, de tarjeta, entonces, de una sí, hora sin de carita. De por sí, esto directo, eh, Irene ¿verdad? va a ser como más que todo, como un rollo directo. Pues eso sería bien como directo. Funcionaría como directo. O sea, lo está bien. Y lo y como directo. O sea, a la gente vaya que sí le odia, le odia los libros. Acabo de comprar una biblioteca y la gente se enojó. Dice, no tenés que comprarlo al menos que ellos quieran. Entonces tenés que ver la sugestión que tenía. Te Pero, es eso que quieres? Ah, ¿Alguien está enojado? Y sí, Listo. Andrés, voy a subir a mi último piso voy a subir la escalera y no a ver cómo edificio. O sea, mitad. solo una persona está enojada. Sí. Mira. Espera, ah. espera que voy a recuperar aquí tenés que salir, salir de tu... Ah, multicolor tu edificio. Sí. No te digo que salgas de, de tu edificio. Ya va. Ya voy a terminar de aquí. Me va a ver un humanito ahorita salir por el pecho Lo ves, lo ves? ¿Qué? Que si ves mi edificio, que está colorido, ¿no? Eso sí lo miré Pero estoy diciendo de que me acabo de quedar pegado en, una plan en medio de dos estanterías ¡Qué lindo mi edificio está más lindo que el tuyo! El amarillo El tuyo amarillo, por ese y el, el resto del mundo se inclina. Andrés, mira. ¿Cuánto Andrés, está ganando Ay, yo te dice, ahorita? Este, 17.2 millones. Es verdad. me voy al 1. Desactivame los larses, te diga el tuyo. Para, para que Andrés, a, para que Andrés. Las... Andrés, no, que mires por pues, él, Que mire, aquí, mira. Es mira, a, espera, güey, ¿para mira, dónde vos? No, que ciudad fuera de mi edificio. Sí, voy para el ruido. Espérate. Espérate que acabo de dejar de grabar. Y... Ahorita que si yo estoy aquí, se... ¿ves que estoy arriba? O se ve un humanito chiquito, arriba de todo el edificio. No, no se ve. Ahorita me va a ver que me voy a tirar. Ahorita me va a ver cómo caigo y veo todo el Lo voy a grabar entonces, lo grabo. Tírate para el parqueo. Sí, sí, sí, voy. Ahí voy. Espérate. Voy a tirar de manera la manera más dramática que conozco. Es como... Mueve la cámara. Ya no aguanto. Bien, ya no más. Tírate en medio, tirate en medio, tí? en la entrada. Ya no aguanto más, ya no puedo vivir más. En la no entrada. Creo que es momento de... Creo que es el momento de suicidarme. Sí, bueno. Y salir de día. Sí, y saltás. Y saltas, Rebotaste, exacto. Sí, y tengo la grabación aquí. Entonces vamos arriba para hacer la despedida. Sí. O lo aquí. La, la despedida. Espera aquí. Hagamos la entrevista. No, no es cierto, vamos la en el mío porque el mío está completo. Por eso, en el tuyo, por eso dije. Ni un solo en el ascensor. De un solo si no vamos a ir al ascensor, no está sea, loco que no vamos a, ir. Sí, sí, sí. que no vamos a subir. Ya, ya estoy en el 8. Te espero. Estoy, estoy okay. en el doce. ¿A dónde está? ¿Y por qué el ascensor solo tiene hasta el 8 y no tiene hasta el 12? El, uh, no, mi ascensor tiene hasta el 12, solo tenés que subir. 9. O sea, tenés 9. Los... Ah, 12. Ah está, eh, ah, está en el espacio. No. Por eso en el 12. ¿Pero cómo hiciste para subir al techo? Ah, la escalera. Ahorita estoy. Sí. estoy esperando para poder grabar la, la escalera Pero habría aquí que no sé abre. Ah, que la estaba subiendo al revés. Se sí, abre, está subiéndote mal. Andre, te puede terminar haciendo yo la estudios. ¿Aquí encima del aire? Voy a después hacer un reverse y... Después voy a hacer otro reverse y me voy a poner aquí... Aquí, y luego nos y luego saltamos. después vale, despedí. Sí. Bien, entonces, hasta aquí el video de hoy. O oh, se le podría llamar directo, por lo que esto va sin edición. Así que... ¿Cómo que eso va sin edición? Por eso, no va a ir editado. Más que todo va a llevar canciones, pero así en lugares randoms entonces uh, okay. espero que les haya gustado mucho así que un placer jugar con usted señora Irene algunas palabras para la gente de YouTube para que voy a grabarlo porque voy no a mi grabadora este normal para poder conectar para... ¿Algunas palabras, señora? me Voy a quitarlo de las... Voy Espérate. Voy a... Es que voy a abrir mi grabadora. Invito acá a cada gente para que se venga al tuyo. Sí. Ven. O sea, vos me, vos me vas a editar el mío, ¿verdad? Sí. Al, mal. Muy. Rico. Bueno, pues. Ah, Es muy divertido jugar con Gracias. No, pues este que mi hijo con un garraje. Gracias. Me encuentro muy entonces Espero poder hacer una pequeña palabra. Y esto no me deja grabar, así que. No te preocupes, que yo lo estoy grabando. Así. Ah, Andrés, gracias por la invitación para hacer una colaboración. 8, 8, aunque yo como siempre, todavía me acuerdo que ya es que le gané a tu en la tabla de, de multiplicar. Ya estoy, voy a contar eso. Y pues, gracias. Pero por... deja de estar dando oh. la espalda, señora. Le estoy dando la espalda a todos. Sí, no, Dice, sí. Gracias por todo, Andrés. A saltar, ¿no? A saltar, Andrés. Andrea falta. Sí, espera, eh, espera. Termino de grabar esto. Así que espero que les haya gustado mucho el video de hoy sin nada más que decir adiós. adiós. adiós. adiós. ¡Bum! Para tu casa. Yo, pa tu me tiró mal. Espera que era. Bueno. Ah, pero si cae. Ahí ya estás cayendo y. Que llegas al cuarto piso. Y llevas. Llegas al cuarto piso. Así que hasta aquí el vídeo de hoy sin nada más que decir, Andrés909 se despide, pero primero les deja estas pistas del juego. Mamá, ¿qué necesitas, ¿Para qué necesitas? Bueno, entonces, Elena de Troya y señora Pisa, fue un placer jugar con ustedes.